Desde Ganar Tarifa Izquierda Unida y con absoluto respeto a la presunción de inocencia, queremos exigir un cambio radical en la política de contratación que se está llevando a cabo en nuestro ayuntamiento. La reciente imputación de Juan Andrés Gil por un presunto delito de prevaricación es la punta del iceberg de una política de contrataciones irregulares que se ha estado llevando a cabo a lo largo de toda la legislatura. Numerosos expedientes ponen de manifiesto una terrible realidad y es como el PP y sus socios han puesto a su disposición la política de contratación de empleo del Ayuntamiento para beneficiar a sus amigos y allegados. Esta política de enchufismo y estas contrataciones irregulares creemos que tienen dos consecuencias principales. La primera y más importante es que muchos de nuestros tarifeños, muchos ciudadanos, se sienten excluidos de los procesos de contratación del Ayuntamiento al no llevarse a cabo de manera objetiva y justa. Y la segunda es que esto pone de manifiesto que si no ponemos a la cabeza de nuestros ayuntamientos a la gente más preparada, se acaba llevando a cabo una gestión pésima de cara al ciudadano. Ciudadanos que pagan impuestos para haber solucionado sus problemas, independientemente de si forman parte de algún partido político o no, o independientemente de si ayudan a pegar carteles en una campaña política. Desde Ganar Tarifa Izquierda Unida queremos luchar por un ayuntamiento justo, honrado y transparente un ayuntamiento que resuelva los problemas de sus ciudadanos independientemente de si estos tienen o no tienen en su cartera el carné de una agrupación política. Creemos que solo hay una manera de conseguir esto y es con una democracia real y con una participación ciudadana activa. Un ayuntamiento que se construya desde el pueblo y para el pueblo. Por último, queremos saber si el PP va a mantener su reciente anunciado compromiso de no llevar en lista a ningún candidato imputado.